Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Empezamos a meditar el Evangelio de Mateo, iniciamos con el Sermón de la Montaña. Es el primero de los cinco grandes discursos que Mateo produce, reproduce en su Evangelio, enseñanzas que Jesús dirigió a sus discípulos. Empezamos con las Bienaventuranzas, la Carta Magna del Reino del Nuevo Pueblo de Dios. Constituye el nuevo programa del reinado de Dios. Es un proyecto de vida y de felicidad. Lo primero que desea Jesús para los hombres es la felicidad. Jesús habla de los que son dichosos. Pero, ¿desde dónde ve Él esa felicidad? No la ve ni la piensa desde los que tienen la mejor situación en la vida. Lo ve desde los que no tienen, que están más abajo de este mundo. Desde las carencias de los pobres, desde el dolor de los que sufren y lloran, desde los que se afanan para que en este mundo haya paz desde el corazón limpio de las buenas personas, desde la humillación de los que se ven perseguidos, insultados y calumniados. Y es muy probable que estos hombres y mujeres fueron pobres, menospreciados y perseguidos. Mateo los invita a descubrir los valores del reinado de Dios en las dificultades por las que atraviesa. Son una invitación a vivir la pobreza, la aflicción, el desprendimiento, el hambre y la sed de justicia como bienaventuranza. Y así la pobreza material se transformará en pobreza de corazón o apertura confiada a la voluntad y providencia del Padre. No son autosuficientes los que no se apartan en sí mismos, sino que se apoyan en, en Dios. A ellos Jesús les promete el reino y, les, y ser hijos de Dios y poseer la tierra, la aflicción en consuelo, el Señor es el único capaz de dar sentido al sufrimiento y a la muerte, el desprendimiento en posesión de la herencia de la tierra, expresión que equivale a recibir el reinado de Dios, y el hambre y la sed de justicia en esperanza del cambio radical que traerá la buena noticia. A estas cuatro situaciones siguen las cuatro actitudes del compromiso por cambiar la realidad y hacer presente el reinado de Dios aquí y ahora, el compromiso de la misericordia y la solidaridad, el empeño de una vida honrada y limpia, el trabajo por la paz y la reconciliación, la firmeza ante la persecución. Lo que Jesús plantea es convertir esta tierra y esta vida de tantas limitaciones y sufrimientos en un cielo adelantado para quienes sufren. Todos buscamos la felicidad, pero en medio de un mundo agobiado por males, malas noticias y búsquedas insatisfechas. Jesús no les promete por caminos muy distintos de los de este mundo. La sociedad en que vivimos llama dichosos a los ricos, a los que tienen éxitos, a los que ríen, a los que satisfacen sus deseos. Lo que cuenta en este mundo es pertenecer a los importantes, mientras que... Las preferencias de Dios son más bien los humildes, los sencillos, los pobres de corazón. La propuesta de Jesús es revolucionaria, sencilla y profunda, gozoso y exigente. Se podría decir que el único que la ha llevado a cabo en plenitud es el mismo. Él es el pobre, el que crea la paz, el misericordioso, el limpio de corazón, el perseguido. Y ahora está glorificado como Señor en la felicidad plena. Este es el programa a los que quieren seguirle si quieren alcanzar la felicidad verdadera y cambiar la situación del mundo. Creemos y seguimos las bienaventuranzas de Jesús o nos llama más la atención los criterios de este mundo. Si no somos felices no será porque no somos pobres de corazón, sencillos, misericordiosos, pacíficos, abiertos a Dios y al prójimo. Las bienaventuranzas son el criterio de autenticidad cristiana y de la entrada en el reino. Que el Señor los bendiga.